Elemental, mi querido Wally, es una miniserie de comedia podcast en tres episodios. Cuenta la historia de Emilio Contreras, un Sherlock Holmes a lo latino, detective aficionado y compositor musical desconocido, que trabaja como jefe de seguridad de los almacenes Sierra Madre. Ahí se ve envuelto en un robo ejecutado por un payaso misterioso. Los compañeros de Emilio, Karina Roberto y Gualberto Medina, alias Wally, se unen a la investigación y a un plan para atrapar al responsable del atraco y limpiar su reputación. Producida por Frecuencia Sónica, Elemental Mi querido Wally cuenta con grandes estrellas del doblaje en español como Cristina Hernández, Mario Filio, Mario Arbizú, Javier Rivero, César Filio y Marisela Torres. Presentado por Frecuenciasónica.tv algo necio y casi siempre equivocado en sus deducciones, pero buena bestia. Por eso me negaba a sacarlo a la fuerza del Papas Bar, donde habíamos estado toda la noche tratando de adivinar quién era el payaso, el ratero que nos había ganado con la camioneta llena de pantallas Ultra HD 4K. Ya en la madrugada, Emilio se puso bien contreras. Llevaba horas con un vaso de JB en la mano, mirando al horizonte. Y a Karina, quien había pagado su cuenta apostando con los meseros que no se equivocaba en la coreografía de Caballo Dorado en alta velocidad ya nos estaban corriendo del bar y nos exigían el pago de la cuenta de Contreras, que solo había pedido esa copa, pero además no se la había ni tomado. Si un payaso solitario, la mitad inteligente que nosotros tres. Pero con más gracia, eso sí, y mejor vestido y además calza grande. Si un payaso puede robar impunemente 20 veces la misma tienda en el mismo mes y llevarse una camioneta con televisores. Pantallas Ultra HD. 4... Este contenido ha sido creado usando inteligencia artificial. ¿Te interesa el tema?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 Calimán, criado por cazadores y luego por mongoles, es un hombre justo que dedica su vida a combatir las fuerzas del mal acompañado siempre por su fiel compañero, Solín, un niño egipcio descendiente de faraones. Hasta que el hombre era capaz de entregarlo a la policía, o hundirle el garpio de acero en la garganta. <risa> Vamos muchacho, no tengas miedo, sabes que soy amigo de Calimán, lo único que quiero es hablar con él, ¿sabes? Esta noche debemos zarpar rumbo a oriente y Calimán estará de acuerdo en todo. La policía los persigue y de permanecer más tiempo aquí terminarán deteniéndolos. <risa> ¿Cómo sé que no va a traicionarlo? Tienes que confiar en mi palabra, muchacho. Ya ves, por ayudarlos a escapar de San Francisco, la policía detuvo mi barco. Y he estado a punto de ir a la cárcel. ¿El capitán Gary lo dejó en libertad? Claro, no tenía pruebas en mi contra. Esta noche zarpo y si el calimán es listo vendrá conmigo. De otra manera los capturarán. Sí, es verdad. Número 3. The Old Time Radio Superman Show. El presentador Adam Graham es tu guía en este viaje por las aventuras del hombre de acero en Old Time Radio. Acompaña a Superman mientras se enfrenta a todo tipo de adversarios, desde chantajistas ordinarios, fanáticos, espías, dictadores extraterrestres, e incluso un nazi con poderes de kriptonita. Disfruta de las primeras apariciones de Jimmy Olson y escucha cómo Superman y Batman forman equipo mucho antes de que lo hicieran en los cómics. I wanted him to bring you that second $10,000. Bring it where? Well, he didn't say. He just said he had a rush. He went into Mr. Darwin's office, and then I saw him leaving with a package. You might have told Darwin where he was going. Come on, Lois. All right, let's hurry. Oh, I hope nothing's happening, Jimmy. I'm afraid something has. So am I. <coughs> What's going on around here, Carl? Oh, a lot of things I can't make head or tail of. The only thing I'm sure of is that Jim was tricked into delivering $10,000 somewhere, just as the chief was. Now they're both gone. Oh, oh take it easy. on, Lois. Darwin might be able to help us. Here we are. Mr. Darwin. Please, please. I'm adding a column of figures. Well, never mind the figures. Close the door, will you, Lois, please. Thanks.